No sé cuánto me queda de vida, la fuerte confesión de Aníbal Pachano. Aníbal Pachano estuvo como invitado del programa de Carolina Pampita Ardoine y conmovió a todos hasta las lágrimas al hablar de su estado de salud y cómo transita su tratamiento por el cáncer. El famosísimo actor estuvo en Pampita Íntima. El nuevo ciclo de la modelo en donde no pudo evitar quebrarse al mencionar lo delicado y grave de su situación, ya que en 2017 Aníbal fue diagnosticado con cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. En una entrevista muy conmovedora, el ex jurado del Bailando habló de cómo atraviesa este difícil momento y sus declaraciones hicieron emocionar hasta las lágrimas a la conductora. No sé cuánto me queda y lo quiero transitar maravillosamente, se sinceró Pachano luego de hacer referencia a la importancia de su familia y sus afectos desde el terrible instante en que le dieron su diagnóstico para nada alentador. Es muy difícil entender y aprender, porque no todo lo que uno muestra es lo que vive. En esta última etapa me siento más preocupado, me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio, no me faltó nada, pero no me quiero ir tan rápido. Y aprender que me puedo ir rápido y convivir con eso. Es lo más lindo que estoy aprendiendo, a estar solo. Uno viene solo y se va solo. Y hoy tengo miedo de irme solo, dijo el artista sobre su presente emocional. Al referirse puntualmente a la muerte en particular, opinó, ojalá que no sea doloroso, que no me dé cuenta. Que no me vea inestable, eso no me gustaría. Esto te conecta con la inestabilidad, no todos los días estás divino. Además, expresó que es lo que le daría más miedo, que me olviden, eso me da mucho miedo. Porque es una soledad que uno no sabe qué es y está bueno decirlo y transmitírselo y en ese tránsito estoy. Este último mes he estado medio conectado en que me pasa por esto de la inestabilidad, por ahí me choco con las cosas o estoy inestable en las escaleras. Por momentos me da bronca y por otro digo, hay que permitírselo, es lo que hay.